Hola, ¿cómo está? Nuevamente bien. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy los voy a llevar a ver un poco cómo es esta cosa del cherry blossom, como de los sakura, de estas cositas rosadas que son como muy asiáticas. Y aquí en Corea y también en Japón son muy populares. Y ahí, como para tomarse fotos para el Instagram, y ser muy influencer y ganas de pelea física que a mí siempre me dan cuando veo esas cosas. Me pasó algo súper random que me pillé a Twice en el aeropuerto porque fui a buscar a la nada que llegó desde Japón. Y como que yo así justo esperando y digo, ¡ah, oh, mierda, Twice! Ahí les voy a dejar los videos para que nos vean ¡Fighting! Sí, sí. Les voy a mostrar cómo es este tema de Cherry Blossom de los sakuras preciosos y hermosos de color rosa que bañan toda la ciudad de Seúl cuando llega la primavera al fin ya puedo usar ropa un poquito más liviana y como que eso así que eso vamos a ver ahora ver ahí. Espero que os guste. El primer lugar al que los quise traer es mi universidad, como entre comillas más bonitos como para venir a tomarse fotos acá en Seúl. Yongi University para que lo busquen, entonces ahí van a poder ver todos los lugares que hay porque realmente no es porque sea mi universidad, pero es que realmente es muy lindo, es muy lindo porque hay un montón de castillos, está como hay una mezcla entre Roma, Grecia, Inglaterra, como todo el tipo de construcciones me Aquí llegamos a otro punto que es como la subida hacia el Teatro de Mew, que es ese lugar que se ve allá arriba y también podemos ver que hay mucha gente así como muy influencer que quiere tomar esa foto, pero está bien. Lárguense. Váyanse todos Bueno aquí vienen a tomarse fotos para el casamiento también Aún estás a tiempo de arrepentirte Aún estás a tiempo de arrepentirte niña por dios santo Llegaron los cosplayers Los nicos Nikonikoni y todas esas cosas Ahí está la Usuri que lo va a dar todo Hago una foto el Teatro aquí a veces hacen conciertos también a punto ya de salir de la universidad Este se lo había mostrado en otro video Es donde está como la oficina de mi maestría Que estoy haciendo acá en Corea Hoy día está lleno porque obviamente vino mucha gente A tomarse fotos y a ser muy influencer Instagramer y Instafollow y todas esas cosas Así que sería todo por hoy Hola, finalmente llegamos hasta otro sector Que se llama Yamsil En este sector es muy famoso porque Está como toda la corporación de Lotte Lotte es una de las marcas coreanas más grandes Que tiene shopping mall Que tiene supermercado Que tiene autos Que tiene electrodomésticos Que tiene comida Que tiene parque de diversiones que tiene Lo tiene todo Estamos justamente en el sector de acá abajo Porque hay un parque Que van a poder ver a mis espaldas Está lleno con estas cosas De los cerezos y las sakuras Que están brotando Y obviamente estamos acá con usuri -chan ahí para que ya. también la sigan en sus redes sociales que la vamos a hacer para abajo y eso pues vamos a dar una vuelta y ver cómo resulta esta aventura tan rosada sakura japonesa de la Pantigua así que nos vamos, vamos a entrar hoy oh, que bello dios mía weán. realmente se ve muy lindo Estamos caminando y la nata dijo algo que es muy real. Siento que voy camino a Sor Teresa de los Andes. Así es, para la gente no sé que no. La gente que no sea de Chile, Sor Teresa de Los Andes es un templo de uno de los santos católicos que tiene nuestro país y la gente camina kilómetros y kilómetros como país, no sé, a darle regalo y no sé cosas es que es así porque es como un perenigraje o perenigrato no sé no sé cuál es la palabra, cuático porque también lo otro que me he dado cuenta y que siento que es muy cuático que acá en Corea son muy, muy preocupados por así como el film de Instagram ser cuidadosos bueno, ustedes no si se dan, pasar, ¿no? no se imaginan la producción que hay onda, traen trípodes, traen un sinfín de equipos como para tomarse las mejores fotos hay gente que viene hasta con maletas para tomarse diferentes fotos como en el mismo día entonces es cual o sea, realmente yo siento que está bien Onda, no digo que esté mal, ¿cachai? pero realmente como que uno cuando ve lo Instagram de la mayoría de la gente que vive en este país o en Asia en general uno no piensa que hay tanta producción detrás de esa toma de fotos, ¿cachai? entonces como que realmente es muy muy sorprendente al igual que el hecho de que cada vez que estoy grabando un video, las coreanas que están el lado mío siempre es como que hacen carico, ¿sabes? es muy entretenido pero volviendo al tema, siento que es una producción cuática, cuática, onda El tema de tomarse foto acá es, es tema y es como, bueno, vamos a tomarnos fotos Vamos a maquillarnos bien, vamos a vestirnos bien, ¿cachai? Porque no es cualquier cosa, o sea, es como la ciencia de tomarse fotos O sea, wean, que instagramer este país, o sea, me puto explicas, me puto explicas La nata se acaba de conseguir un lugar muy bacán Que estamos justo con vista al lago, de hecho les voy a mostrar ahora el Video. Así que nos vamos a quedar aquí viendo el atardecer yo creo Que está muy lindo el lugar Y las personas gritando porque está al frente de la montaña Así es Quiero dejar hasta acá este video, les quiero dar las gracias por haberlo visto Recuerden suscribirse en ese botóncito abajo darle a un me like gusta y comentar acá o lo que usted quiera porque todo lo que usted comente y yo lo leo siempre Así que eso, espero que os guste este video y nos vemos en un próximo capítulo, la próxima semana es el comeback de BTS, así que van a tener mucho material, vamos a hacer el unboxing del álbum, vamos a hacer video reaction del nuevo MV, vamos a hacer un montón de actividades, así que no se los pueden perder por ningún motivo, así que eso, vemos.